Bueno, como dijo Mariel, mi nombre es Gabriel Malustro con mi hermano Walter y el que María José Cés estamos trabajando juntos tenemos plantines de yuyito y hacemos plantines para ibero bueno, como antes también usábamos el remuro después cuando se prohibió, empezamos cada alternativa y bueno, apareció lo que es el colector solar así que lo que nosotros pasamos por acá es nuestro propio combo que hacemos que luego lo mezclamos con turba para llenar los plaks forestales donde hacemos los plantines Así que, bueno, es un simple cajón que tiene un metro por un metro y medio y adentro van seis tubos galvanizados de bajada de agua común que son de tres pulgadas, seis pulgadas, perdón. Y acá estamos, este, metemos todos los días el sustrato que nosotros hacemos. Bueno, generalmente lo llenamos a la mañana un sustrato húmedo y lo dejamos todo el día y después este, al otro día de la mañana lo primero que hace es vaciarlo por ejemplo acá tiene, no sé si se puede esto tiene acá unas, unas, unas puertas ahí donde lo llenamos y abajo tiene lo mismo, donde ponemos la carretilla, abrimos, se vuelca y ya va directo a, a la cajonera donde vamos a llenar los placas este es muy simple el llenado, acá están son tres tubos tiene que ir con una humedad bastante el sustrato, tiene que ser un sustrato liviano donde lo que se... para tierra generalmente mucho no anda así que... este bueno, ese es el simple lo que hacemos o sea, si usted quiere encontrar algo más las temperaturas y eso, por ejemplo... Es Hola, mi es Walter eh, Sí, nosotros lo empezamos a usar más o menos en el mes de octubre que es cuando ya el sol empieza a... a dar la temperatura para que llegue este tiempo a dar la temperatura más o menos a 60 grados durante 4 horas y conseguimos esa temperatura más o menos en el mes de octubre. Eh, también tiene mucho que ver los, los días de, de mucho viento, frío, por, no, no, por más que la, el, el calor o el sol esté a fuerte, también no, no llega. Y es como dice Gabriel, cargándolo todas las mañanas y se deja hasta el otro día. Eh, a las 2 de la tarde, más o menos, cuando miramos la temperatura. Si a las 2 de la tarde no llegó la. Si a, la si a las dos de la tarde no, no llegó la temperatura, eh, ya ese día no, no, no llega la temperatura porque después no, no alcanza para las 4 horas que tiene que estar. Entonces cuando nos llenamos la mañana, vamos todos los días a las 2 de la tarde, 2 y media, y miramos que haya llegado la, la temperatura a los 60 grados y si no llegó, bueno, se deja otro día más pero generalmente desde lo que es diciembre, enero, febrero, llega a diario la temperatura no, no, no tiene problema si no, simplemente esa temperatura es para el mes de octubre y lo hemos usado a veces hasta el mes de mayo pero orientándolo al sol eh, a la mañana se lo gira un poco más para que empiece a dar el sol temprano al mediodía lo volcamos a la dirección del sol y lo hemos usado casi, no todos los días llegaba, pero cerca de los primeros días de mayo, <coughs> lo hemos estado usando. Y bueno, cuando el sustrato pasado por acá, a nosotros nos dio muchos resultados, no solo con las malezas, sino también con el tema de lo, del goma, el tema de lo que es al máximo para las lo que es el mal de los al máximo, diría que es todo el, el, el mundo eh, lo, lo, lo controla bastante bien, lo controla muy bien. La, el sustrato, el sustrato, dijeron... Eh, nosotros estamos usando lo que es compost hecho por nosotros eh, que lo que pasó es o el compost ese o, o lo que es el sustrato recuperado de plantiles que no... para volver a volverlo a desestresar y volverlo a reutilizar. No se recomienda usar lo que es tierra sola, tierra común porque se, es tan apelmazada, digamos, que Hace que el calor no pase por el medio de la, de, de la tierra y no se solarice bien. No se garantiza la solarización completa de toda la masa de estratos. Igual, vale, si tanto usamos nosotros, si nosotros sí, si sí. ese, es que hacemos nosotros? Sí, en realidad, una de las limitantes que tiene bueno, esta es el Perdón. Una de las limitantes que tiene, la única que nosotros encontramos fue el volumen, digamos. Son 120 litros por cada tanda. Para nosotros, en nuestra producción, eh, eh, nos, nos, nos alcanza para producir y en realidad, después a mayor escala, se puede usar en tándem, eh, se pueden repetir unidades de esta y para solarizar más volumen. Eh, de hecho, este es un desarrollo de la que trajo la gente de, de Tierra Sana a una charla por el tema del uso de bromo de y, Metilo y una de las preguntas era si se podía agrandar o, achir, o sea, cambiarle las dimensiones. Y bueno, no, en realidad se ha probado. Brasil, eh, diferentes tamaños, diferentes cantidades de tubos, diferentes tamaños de caja, y en realidad estas, estas medidas son las que son eficientes para generar la solarización este, del sustrato. Para la composición, la composición del compost, pues, ¿cómo lo obtiene? Cómo lo para lograr ese compost, ¿qué, qué mezcla? Cremente eh, este, dos do, do componentes. No. Generalmente tenemos la cama de los boxes de los caballos si la cama es hecha con pasto, le mezclamos viruta, y si la cama es hecha con viruta, le mezclamos rollo de pasto eso es lo que lo hacemos, lo mezclamos, hacen, lo dejamos compostar más o menos tres meses más o menos, hasta que en verano y en un poquito más eso es lo que tenemos y eso mezclamos con turba este momento estamos usando la quequila es una cuestión de costo y eso y bueno, ya viene todo, no, eso no lo pasamos por el colector eh, una pregunta ¿mezclas la turba con el compost o solo el compost solarizado? Eh, no, solarizamos solo el compost salvo, en el caso de... salvo cuando sea reutilizado eso lo vaciamos y lo, lo pasamos por acá para eh, también pasteurizarlo y poder después reutilizar ese material que ya es la mezcla de turba, perrita y cómoda pero ese material no se usa completo sino que se usa para tapar, se usa para otras cosas digamos no se usa como material porque la turba no queda de la misma calidad claro, se generaliza más sí con, eh, porque por ahí inventarlo con turba te aumentaba la capa Sí, justamente en el sustrato que manejamos nosotros en la bandeja multicelda, no sé, digamos, no conviene usar otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Cuatro horas a 60 grados ya es suficiente. Sí, sí de hecho al, al principio cuando empezamos a tomar las mediciones de temperatura lo que, lo que veíamos es que superaba mucho a 60 grados, digamos, en cierta época del año llegó hasta 70 y 80 grados adentro del tubo, 82 era el máximo que medía el termómetro que teníamos y llegaba hasta ahí, seguramente en algunos puntos superaba esta temperatura pero eh, lo que se necesita es como mínimo 60 grados durante 4 horas corridas este, para garantizar la pastoralización el, eh, lo que Ellos después fueron evaluando, ellos también registraron todo el primer año, fueron de registrando las temperaturas, los días, si había viento, si había sol, cómo, cómo influía todo eso, y lo que se vio es que, entonces, si durante el día hasta las 2 de la tarde no llegaba a 60 grados, ya no iba a haber cuatro horas seguidas a esa temperatura, por más de que a la hora hicieran 60. ¿Y lo merecen? Sí, siempre, se tiene que humedecer con la realidad, al principio también, de, la transmisión del de calor, de la de energía del sol, eh, por humedad. Si tiene, si tiene mucha agua, tampoco... Teniendo mucha agua, tampoco llega a la temperatura que tiene que llegar. Eh, una manera de medirlo es mezclar el de agua, mezclarlo bien, y nosotros lo apretamos, cosa de que no botee agua, pero que te quede la mano húmeda. Si le falta la humedad, no funciona, eso lo tenés que agarrar con la, con la práctica. Y si tiene mucha humedad, tampoco es el mismo resultado. Eh, en la temperatura es importante. Eh, bueno. Y otra cosa que, que tiene esta tecnología es que es de fácil construcción. Digamos. Fue algo que, que en la reunión que presentaron el, el colector, el primero, que fue después el que probamos. Eh, era muy fácil de armar, de construir, con materiales que tenía cualquiera eh, con caños de desagüe, con plástico que uno tiene siendo biberista, tiene plástico, tiene madera este, entonces eso también hizo que la tecnología fuera muy adaptable a, a la producción y después se le hicieron algunos otros, este es el que está en el experimental el que nosotros después construimos en el vivero, le pusimos dos ruedas de un lado y una manija como para poder ir orientándolo para ir siguiendo el sol. Pero también es importante el tema de la orientación. Eh, se orienta según la latitud de donde usted más 10 grados. Eh, acá en San Pedro estamos a 33 grados, eh, así que el colector se tiene que orientar a 43 grados más o menos. Se hace unos agujeros y se, y se orienta a 43, 45 grados para que el, eh, el sol le dé. De lleno a los tubos y pueda funcionar. No sé si Nora o Ramón tienen quien aclarar algo que estuvieron trabajando en la experimental. Yo les pasé un resumen que me mandó Nora que publicó un trabajo. No, no, no sí. quiero confirmar que lo que ellos han visto en la práctica lo que hicimos acá experimentalmente con unos sensores de temperatura, los termoductos, y los hemos distribuido a lo largo de todos los años. Grado en días de sol, de los, nosotros lo hicimos en enero y febrero. Y segundo, que no hay diferencia cualquiera sea el punto que uno considere de los años, porque uno puede pensar que en la parte más central lo superior o inferior, puede haber alguna variabilidad de temperatura, pero no es muy homogéneo lo que se consigue ahí adentro, respetando esas dimensiones, como ustedes dijeron. Sí. Y sobre la facilidad de carga y descarga, Ramones, tiene hace eso, Ramones? ¿No? A ver, Ramón, no seas tímido. Sí, no, mucho más, no hay que ir a ver. bastante bien, prácticamente así, que parece pequeño, pero teniendo varias entradas se consigue el volumen que cada uno necesita. Y es muy importante eso de que se si ve hasta en un lado del cabo para el otro. Tiene que ser un sol pleno, sin ningún tipo de interferencia durante varias horas para conseguir depende también de cuál es la problemática que tenga el sustrato que uno introduce ahí, porque a lo mejor no todas las semillas de maleza o todos los ojos son eh, digamos susceptibles a los mismos niveles de temperatura, pero en general para los, los problemas de la zona, maría no sé si tenés alguna que indique que alguno de los problemas sanitarios que requieren temperaturas superiores, pero en general teniendo 4 o 6 horas a 60 grados, pues Sí, yo, en general yo creo que los sustratos, si, si tienen en sus componentes compost, ya el compost tiene un proceso previo de desinfección por el proceso de compostado. Entonces eh, es muy probable que el nivel de inóculo que ingresa sea muy bajo. Entonces, eh, con, esto, con estos periodos cortos de uso, se llega muy buen resultado. Nosotros probamos con el cebollín que no se podía para un, un amigo que tenía eh, problemas de cebollín en los primeros y lo probamos en pleno verano, o sea que lo cual habrá pasado mucho más de los 60 grados. Y del primero parecía como que el cebollín no le había hecho efecto al verbo de afuera, pero cuando se lo resembró, digamos, no, no nació, o sea que es una de las malezas más más difíciles como que hay en las facetas, eh, al muy bien, los lo puedo robar, lo puedo, eh, los lo puedo matar, así que lo. No. Y el porraquillo también que es una de los de las malezas que viene con la resaca de río, que acá también se utiliza mucho en el dinero para hacer porque tiene las mismas propiedades que una turba una turba que una turba de zona cálida. Y y viene con porotillo y es una maleza bastante importante en, en la producción de velos, sobre todo en macetas y bueno, también vio que, que lo controlaron. Una pregunta, sí. ¿ustedes han solarizado y guardado ese sustrato? o porque cortaste lo usaste diariamente? Sí. Séptima, el... sí, desde octubre a abril lo hemos usado y sí, en realidad se, se trata de, de procesar todos los días lo más que se pueda y se guarda, eh, eh, sí, bien tapado porque el tema de que tengo la maleza. Si, ¿se guardan o lo acondicionan? de los Sí, se guardan en tanques, esos tanques jaula de mil litros, eh, se, se abre, digamos, se, se va acumulando y se, se tapa con Nylon y con la tapa. Y para después usarlo durante todo el proceso de producción. No, no sellado, no sí, sí, como sí, es sí. sí. Para, sobre todo para evitar el tema de la contaminación secundaria de maleza, que es nuestro gran problema. Sí, yo te iba a preguntar, eh, ¿si ¿sí encuentran con este sistema alguna complicación que con el bromuro de metido tenían o qué diferencias eh, encuentran con en, en este nuevo método? No, no, nosotros no lo hemos encontrado ninguna complicación, es más, ¿eh? hay eh, cosas que con el bromuro emitir o alguna maleza o algo que no que no nos funcionaba y con esto nos no funcionó mejor. Eh, no, no, no hay no hay diferencia. Y a nivel operativo además, esto es más simple, más complejo. ¿Cómo? A nivel operativo en el caso. No, bueno, el bromuro uno ponía en la garrapita, digamos que después usaba de el trazo y se dejaba. Esto hay que llenarlo y vaciarlo todos los días. Pero no, no es tanto, son 20 minutos, media hora a diario de, de hacer este trabajo. Eh, generalmente si tenés una pila grande para hacer, por ahí lo que conviene es humedecer todas las pilas, con el motocultivador, para después tener más, más fácil que con un poquitito de agua no más que haya que agregarlo. Ya lo tenéis listo para meterlo acá adentro. Pero eh, hacer una buena pila y teniendo la mano para, para ir vaciando. Eh, el colector de nosotros lo hicimos a la altura que puede estar la carretilla. Entonces ya vamos vaciando en una carretilla donde se va volcando para, para agilizar el, el trabajo, digamos. Y para mí tiene dos ventajas clave. Una es el tema de salud, de los operadores y de todos. Y el segundo es que el no se puede usar en el momento, no tiene que estar esperando, oreando. No, eh. Claro, y no tiene ningún costo. O sea, salvo la elaboración del aparato que, que no es caro, digamos, para los insumos convencionales de la producción. Y después el mantenimiento es muy poco, eh, dura bien este, va, sí, varios años y no tiene y no ningún otro costo. Lo, lo que sí que para usarlo fuera de la primera época hasta, hasta mayo por ahí, lo que hay que hacer es, nosotros cerramos la tapa, la hicimos cosas de que quede bien cerrado adentro, que no, le entre, que no le entre aire, porque teníamos, en un momento teníamos los dos, uno que no estaba bien sellado a la puerta, no se lo pudo usar tan, tan largo un periodo como el otro que estaba bien, bien cerrado, digamos. Cuando estando bien cerrado se concentra más el calor. Y lo pueden usar prácticamente hasta, hasta mayo, es, no todos los años, sino hay época. Eh, si viene un mayo con, con aire de temperatura alta y sol todo el día, llegaba. En cambio, si no tenés eh, un buen sellado en las puertas, eso se, se complica. ¿Los cambios de PVC No, no, de te... no, de no, no, te... Ah, no, te... eh, no, te... eh, realmente, eh, realmente, no Pero, bueno, 150 micrones. Ponga ese micrófono para hablar No, bueno, y el nylon aconsejan que sea 150 micrones, pero que va acá? de 100 hasta bien igual cada dos años por ahí habrá que cambiar de un nylon, nada más bueno, pero sigue sí, como dijimos, los caños van pintados de negro y dura Bueno... Sí... No sé bien qué plantines producen con el sustrato, pero ¿notaron una. pudieron usar o pudieron usar menos fitosanitarios para la producción de esos plantines aplicando este método? Nosotros lo que hacemos es plantines de árbol y arbustos, todo de semilla. Eh, sí, sí, sí. Hemos logrado. mucho menos, sí. sí Se nota que. se si bien con el rumuro también, pero después cuando un tiempo hicimos sin nada, se nota que. Se usan menos agrílico, menos o sea, muchas cosas ¿eh? yo, que pulverizan menos. Nosotros, yo soy de los y tenemos un emprendimiento orgánico de hortalizas Y tenemos un problema con los plantines porque no hacemos, nosotros los compramos, los compramos y la plantinera no hace orgánico certificado. No. Entonces, la certificadora orgánica te permite comprar plantines convencionales, lo cual. Claro, pero claro, como no hay alguien que te pueda vender un plantín orgánico, poder sí comprar la semilla, que es muy costosa, orgánica y va a ser vos los plantín. Bueno, ¿le podés pedir a ellos que te hagan los plantín no. orgánicos? Okay. No, sí, el problema grande que teníamos nosotros cuando dejamos de usar el romuro era el, el tema de mal de los malmasas, lo que se le llama, que es mancha marcha que se que se agarraron todo el ojo y en poquitos días perdieron mucha cantidad de plantines eh, con esto no, no hemos tenido problemas, hicimos los testigos hicimos con casuarina, después hicimos con eucalipto y otras cosas que son los que más se enviaban y bueno, lo que estaba pasado por el colector no hubo un problema y sin embargo lo que no estaba tratado se notaba mucho en la, la aparición de ojo Entonces, no hay problema Muchísimas gracias.